Ah, te saluda tu amigo el coach Iván José con un video más de Triunfadora Mente. La, el club de las mentes triunfadoras. ¿Podemos superar situaciones más complicadas sin sufrimiento ni angustia? ¿No es raro que haya ocasiones en las que nos encontremos enfrentando un desafío inmenso que aparentemente nos supera y que sintamos que renunciar es la única opción? Sin embargo, rendirnos nunca es opción, porque cuando nos rendimos, lo único que estamos haciendo es dejar que nuestros obstáculos nos gobiernen, que sean ellos quienes dictaminen si somos felices o no. A Hércules le pasó esto en su primer desafío, cuando su primo Euristeo lo envió a derrotar al león de Nemea, que era totalmente invulnerable, ya que no había arma alguna que pudiera dañarlo. ¿Quieres saber qué fue lo que hizo Hércules para finalmente vencerlo? Entonces quédate conmigo porque te voy a contar la historia y la enseñanza detrás del mito. Y si te gusta este video dale like, suscríbete y da clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas publicaciones. La historia Había en Nemea un cruel león, hijo de seres divinos, que poseía tan gruesa la piel que las armas comunes no lo dañaban y las garras tan fuertes que podían penetrar las armaduras de los guerreros que intentaban detenerlo. Este león provocaba el terror de los habitantes de la región, pues mataba tanto al ganado como a los propios habitantes que encontraba en su camino y no encontraban manera de ahuyentarlo ni de matarlo. Fue así como Euristeo decidió enviar a Heracles a enfrentar su primer trabajo, obviamente con la intención de deshacerse de él, pues tenía mucho miedo de que Heracles lo matara y ocupara su lugar como rey. Heracles estuvo un tiempo buscando en la región, sin mucho éxito, hasta que halló un pastor, quien le dijo que había perdido a su hijo en las garras del león. Él sabía en dónde estaba su cubil, que era una cueva de dos salidas ofreció a Heracles que, si le vencía, sacrificaría un carnero a Zeus, pero si en 30 días no regresaba, entonces lo sacrificaría en honor a él y a su valiente esfuerzo por ayudarles. Cuando por fin encontró a León, Heracles de inmediato comenzó a atacarlo con sus flechas. Recordemos que era un hábil arquero, por lo que confiaba que con su talento podría fácilmente cumplir con su misión. Sin embargo, la gruesa piel del león no sufrió daño alguno, y el mismo león que acababa de comer no sintió ninguna necesidad de defenderse. Simplemente se alejó del lugar como si estuviera retirándose del lugar donde los mosquitos lo estuvieran molestando. Heracles se sintió angustiado, pues su ataque no había prosperado y ahora tendría que combatir con la fiera cuerpo a cuerpo, lo cual representaba un mayor riesgo para sí mismo. Sin embargo, no cedió ante el temor y, utilizando su enorme garrote, se aproximó al y golpeó al león con toda su fuerza. Para su sorpresa, el león no se sintió ni amenazado, y como solo quería dormir, se levantó del lugar y se metió en su cueva para no seguir siendo molestado. Heracles ya no tenía seguridad en sí mismo, pues no había forma de avanzar en su misión con las armas y habilidades que poseía. Para colmo, cada vez que intentaba hacerle daño, el león se alejaba y se había escondido en un lugar de muy difícil acceso. Heracles debía asegurarse en primer lugar de que el león no se volviera a escapar, que se enfrentaría a él. Para ello, fue a una de las salidas de la cueva y la cubrió con ramas secas y algunos otros elementos combustibles y les prendió fuego para evitar que el león se intentara escapar por ahí. Acto seguido, se metió a la cueva por la otra entrada y teniendo acorralado al león, Inició una violenta lucha en la que intercambiaron golpes y zarpazos, hasta que finalmente, con la habilidad obtenida por el entrenamiento como luchador, Heracles lo tomó por el cuello y lo ahorcó con la llave que conocemos hasta ahora como la Mataleones. Una vez que consiguió su objetivo, Heracles decidió que era conveniente tomar un trofeo que le ayudara en posteriores batallas. La gruesa piel del león le serviría como una armadura, pues era impenetrable a las armas humanas. Así, comenzó a utilizar todo tipo de herramientas para retirar la piel, sin encontrar una que lograra su cometido. Ni cuchillos, navajas, ni espadas, ni piedras. Tampoco nada de ramas afiladas o alguna otra cosa. Nada pudo conseguir abrir esa piel. ¿Cómo podía Heracles desollar a este animal? Quedarse en esa magnífica armadura no era una opción... Nada desagradable. Finalmente, la inspiración llegó. Unos dicen que Atenea se disfrazó de una vieja habitante de la región. Otros dicen que simplemente fue el ingenio de Heracles. Lo importante aquí es que la solución llegó. Lo único que podía abrir la piel de león eran sus mismas garras, tan fuertes que penetraban las armaduras metálicas de los guerreros. Fue así como Heracles fue a Micenas a presentarse ante Oristeo vistiendo la piel de león. Euristío sintió tanto miedo que a partir de entonces ordenó que Heracles jamás volvería a entrar y tendría que llegar solo hasta las puertas de la ciudad a reportar los resultados de sus desafíos, mismos que le serían informados por un heraldo. Capítulo 2 Las condiciones Increíble aventura que tuvo nuestro héroe, ¿no lo crees? Pues... No solo es una aventura propia de seres mitológicos, o tal vez sí, tú no has enfrentado una situación tan difícil que en algún momento pensaste que no ibas a poder superar. Probablemente estás viviendo en este momento algo así, como me está pasando a mí. Veamos cuáles son estas condiciones. Hay una bestia feroz que está aterrorizando la región, causando miseria y sufrimiento. ¿En qué formas podrías tú relacionarte con esto? ¿Podría ser alguna deuda enorme que te quite el sueño o inclusive consume todas las entradas de dinero que tienes y te impide ahorrar o sencillamente conseguir las cosas que necesitas para crecer tanto financiera como personalmente? ¿Podría ser que esta deuda te impide hacer planes para algunas vacaciones o componer tu coche? O de deshacerte de este problema que tanto tiempo te ha causado molestias. Cuando Heracles intentó vencer al león usando sus flechas y su garrote, el león ni siquiera se sintió amenazado, al grado de que en lugar de quererse defender, únicamente se molestaba por cambiar de lugar por otro lugar más tranquilo. ¿Sientes que no importando lo que hagas, tu problema no se debilita y simplemente se mantiene tan campante? Pudiera ser también que estás tratando, por ejemplo, de bajar de peso, para tener un mejor estado de salud, pero por más esfuerzo que haces, dietas, ejercicio y posiblemente hasta suplementos, no consigues este peso ideal o tal vez enfrentas un desafío provocado por un hábito negativo como fumar. No importa cuántos intentos hayas hecho o qué auxiliares hayas utilizado, no lo has conseguido. Ese es tu león de Nemea, esa bestia feroz que no se puede matar con los métodos tradicionales ni las mejores armas a tu disposición. Obviamente estas situaciones son intimidantes y sobre todo desgastantes, la cantidad de energía y esfuerzo que has invertido no han dado resultados y tu paciencia se ha debilitado haciéndote pensar y sentir incapaz. Es muy probable que eso mismo haya sido lo que Heracles sintió cuando sus ataques no dieron los resultados que esperaba y necesitaba, incluso... El león se fue a esconder a su guarida, el lugar más peligroso y donde tenía el mayor poder, por lo que lo hacía aún más intimidante. Esto podríamos interpretarlo como el momento en el que sentimos que ya no hay escapatoria, que no importando lo que hagamos, seguiremos siendo víctimas de nuestro mal y así será por el resto de nuestros días. Fue aquí que Heracles no tuvo más remedio que analizar la situación y tomar una decisión en extremo valiente. Antes de pasar al siguiente capítulo, me gustaría plantarte la siguiente pregunta. Y si te animas, comparte tu respuesta en la sección de comentarios. ¿Cuál desafío es tu león de Nemea? ¿Qué es lo que te lo mantiene vivo? ¿Qué lo alimenta? Capítulo 3 La interpretación Queda claro en este punto que Heracles no tuvo más remedio que buscar al león para tener un combate cuerpo a cuerpo. Cuando nosotros tenemos una situación inmensa, que por más intentos que hagamos no se logre conquistar, es necesario que dejemos temporalmente de lado todo lo demás y nos dediquemos por completo, en cuerpo y alma, a conseguir el resultado que necesitamos y que estamos persiguiendo. En tu caso concreto, ¿cómo puedes dedicarte por completo a tu león de Nemea? ¿Qué cosas puedes dejar de hacer temporalmente para dedicarle más tiempo y energía? ¿Cómo puedes conseguir más de estos recursos? Una vez que tomó la decisión, Heracles se aseguró de que el león no pudiera volver a escapar, bloqueando una de las salidas de su cueva con una barrera de fuego, algo que cualquier bestia le provoca miedo y que le impedía por completo intentar acercarse para salir huyendo. Esto obviamente depende muchísimo del tema que nosotros estemos queriendo atender. Si por ejemplo queremos ahorrar una cierta cantidad de dinero y por muchos esfuerzos que hemos hecho no ha sido posible, es momento de identificar cuáles son las salidas de dinero que nos están deteniendo. ¿Qué gastos podríamos recortar? ¿Qué mecanismos de control podríamos aplicar? ¿Qué barreras estamos en posibilidad de construir? ¿Qué formas de autocontrol podemos desarrollar para asegurarnos que el resultado es el que tanto anhelamos? Cuando finalmente León no tenía más que una posible salida, entonces Heracles la cerró entrando él mismo por ella y poniéndose frente a León para conseguir que éste se viera obligado a pelear. Y entonces sucedió lo más increíble. Heracles encontró la forma de terminar con la vida de un ser invulnerable, que consistía en quitarle aquello que lo mantenía vivo. Verás, cuando a un ser le retiran uno de sus elementos vitales, éste perece. Si deja de comer, después de cierto tiempo muere. Si deja de beber, este tiempo se reduce. Y si deja de respirar, este tiempo es aún menor. Heracles entonces hizo lo propio, utilizando una de las técnicas de lucha, impidió al león respirar, consiguiendo... Con ello, que en un lapso relativamente breve, el león dejará de ser una amenaza para la región de Nemea y pudo así completar su difícil primer trabajo. En tu caso, ¿cómo podrías eliminar el oxígeno que alimenta y da vida a tu león? Este es un estilo diferente de resolver un problema, pues requiere que reflexionemos y encontremos la causa raíz del mismo. Esa causa que origina probablemente muchos pero principalmente el que más nos importa. Cuando nos encontramos con la causa raíz de la situación que deseamos modificar y efectivamente la resolvemos, en automático terminamos con aquello que nos aqueja y podemos entonces utilizar nuestros recursos para conseguir otros objetivos. Pero nuestro héroe no se quedó ahí, ya que hizo algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Retiró del cuerpo la valiosísima piel de león para utilizarla como armadura. Esto lo hizo aún más fuerte y poderoso, pues ahora contaba con una coraza invulnerable. La piel de nuestro león es ese aprendizaje que obtenemos cuando vencemos en nuestra propia batalla. Ya que supimos cómo erradicar el motivo principal, es momento de vestirnos con la piel del problema, aquello que lo hacía aparentemente invencible. ¿Qué es eso que puedes extraer de tu propio trabajo? ¿Cómo puedes utilizarlo para resolver otras de tus necesidades? En el próximo video vamos a estudiar la segunda tarea, la hidra de Lerna. ¿Quieres conocer su historia y significado oculto? ¡No dejes de verlo! Si te gustó este video, te invito a ver estos otros.